Amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Agradecido de Dios porque nos permite estar con ustedes cada mañana de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo estas tres, tres horas de trabajo de información, análisis entrevista en De Mañana. Oye, el, el, ahora que tú dices de lunes a viernes, la verdad que las semanas se van rápido. Hoy es jueves. Sí. Hoy es jueves. Bueno, Hoy Carolina, ahí sí. te das cuenta de cómo va el tiempo. Ahí. Sí. Veo que eh, ahí no mencionan eh, a una de las personas que también ha sido propuesta eh, y que muchas, muchos sectores o ciudadanos tienen interés de que sea eh, pues procurador de nuestro país, el señor Ricardo Nieves. Sí, sí. sí. sí. Ah, sí, ah, no, decimos, sí ah, solo escuché las tres damas. Sí. Bien, entonces, en ese sentido, eh, en lo particular, me gustaría tener un representante en los temas de justicia como Nieves, porque por el comportamiento que este señor ha demostrado a lo largo de su carrera, eh, un comportamiento ético, moral y en defensa de la, de la ciudadanía y de los mejores intereses para nuestro país. Si hablamos eh, de ciudadanos que podrían representar de una manera íntegra a todos los dominicanos, Habría que hablar del señor Nieves. Ricardo. Sí, las posiciones que asumen los diferentes temas, de los diferentes temas que, que tienen que ver con todos nosotros y con el manejo de los gobiernos sin banderías políticas, sino siempre buscando que el bienestar de los dominicanos y de las cosas que se realicen estén por encima de todos, más de todo, más allá de intereses particulares. Gente, así es que hay que buscar para que nos representes. Y brevemente me gustaría pues leer un poco sobre la experiencia laboral de Nieves y su preparación académica. Mira, Nieves es médico de profesión, su primera profesión. Luego se hizo abogado, pero le gustó, parece ser, más el derecho que la medicina en un momento. y Hizo un doctorado en derecho penal en Alemania. Nieves es comunicador, es periodista, también estudió periodismo. Lo que no sé si tendrá el título como tal formal, sí. pero sí sé que estudió periodismo. Y en el 94 se, ha, se graduó de periodista. Ok, y se ha dedicado a, la, a las dos profesiones, básicamente, ¿verdad? Más uh -huh. al periodismo que al derecho y a la medicina. Comunicación y periodismo eh, periodismo y, y, y derecho, abogado. Es docente, es docente académico. De la sí, sí, sí, claro, muy excelente pedal, sí. docente. Y la experiencia laboral amplísima, o sea, pero que también se le suma a este perfil, ya como un profesional acabado. Hay que sumarle la experiencia que tiene, pero esa calidad humana. Tú sabes qué no me gusta de mi hermano. ¿Qué? David y yo trabajamos juntos mucho, muchas veces trabajamos los temas de derecho penal de la Escuela del Ministerio Público porque él era amiguísimo de la directora Gladys Sánchez y se de de dedicó a esa escuela junto conmigo y con Wilson Camacho. Eh, que eso que tú acabas de decir el gran corazón que tiene Ricardo Nieves <coughs> y esa es una posición que tú necesitas una gente que cuando hay que bajarle no, la mesa a quien no, sea no por que lo fijarse. que conozco de Ricardo Nieves que también me tuve la oportunidad de estar sentado <coughs> recibiendo docencia de él, no negocia eh, sus principios y su No, absolutamente Entonces, Entonces eso una persona, es un elemento que es un, aunque sea además, es Una persona de buen corazón Sí, aunque sea de buen corazón, pero cuando tú tienes muy claros tus criterios Y lo que tú tienes como norte En la vida, tú dices, no, yo no voy a permitir eso Y también hay que verlo las posiciones que él asume Que tampoco no es, que, que, que es un padre Ni que anda no, rezando no, no, no, tú. Claro. Entonces, Es un hombre valiente Sí, exacto, asume esa es la palabra sí. Entonces creo que el perfil eh, en lo particular Me gusta muchísimo ustedes y Esto sería uno de los grandes logros que nosotros podíamos obtener en este nuevo gobierno, pero hasta ahora no sabemos qué va a pasar con quién será el próximo representante de la justicia de los dominicanos Bueno, Yerjan, Bueno, yo creo que debe ser un anuncio del 16 Exacto eh, <risa> y se acaba la procurador, porque entonces no tendría <risa> prácticamente ningún sentido eh, o sea, la expectativa para ese día Prácticamente quedarían mermadas si él deja si él lo anuncia todo antes del 16. Entiendo que es un anuncio que él va a dejar para, por ser el más importante, el más esperado, entiendo que lo va a dejar para el domingo. Con el perdón tuyo, yo no sé si ustedes sabían que el mismo Ricardo Nieves dijo que la elegida ya estaba y era una mujer. Sí, okay. él él filtró esa información. Sí. De todas maneras, vamos a ver eh, lo que se dé. Yo no estoy de acuerdo con que sea eh, Miriam Germán, eh, que sea escogida por lo que ya el Amado ha expresado De que se vería como algo de retaliación eh, eh, este, esta, este nombramiento, ¿verdad? Eh, de Jenny Berenice no tengo nada que decir El doctor Ricardo Nieves entiendo que sería un excelente un excelente procurador eh, Por lo menos en, en, en forma, hay que ver en, en fondo Porque una cosa es con guitarra y otra con violín Vi también que propusieron ahí al juez Alejandro Vargas. Sí. También. Eh, no sé, ¿verdad? Pero bueno, la ha escrito. A de, par de jueces de, a, a, a procuradores, de, de, de ¿verdad? Pro, de procesal eh, penal. Pero ahí están. Eh, veo también aquí que la jueza del Tribunal Constitucional la están proponiendo ya de por sí no debe ser ella por lo que acabo, por lo que acaba de suceder del, del escrito que ella o la opinión de ella contra eh, Danilo Medina entonces ya se veía como se, se vería como algo sesgado de todas maneras vamos a darle voto de confianza al presidente electo Luis Abinader de que pueda elegir con tranquilidad sin presión eh, porque así como decía Amado hay unos grupos ahí hmm. que están presionando ...incluso eh, periodistas que han dicho... ...el caso de... ...de Altaverso Salazar... ...que si no hay presos en... ...en, enero. en, en, en, en, en diciembre... Okay. ...entonces en enero ya iban para la Plaza de la Bandera... ...y eso no es así... ...eso no es así... Eh, ...las cosas no se pueden manejar... Eh, eh, ...desde la caverna... ...no podemos volver a la, a la... ...a la venganza privada... ...que es lo que mucha gente ahora mismo está promoviendo... ...para entonces luego... ...acusar a la justicia de no hacer un buen trabajo no todo lo que se dice en las redes sociales verdad, no todo lo que se promueve como un hecho cierto lo es y eso es importante que la gente lo sepa, no el hecho de que se diga fulano es un ladrón, eh, significa que eso sea condición suficiente para que lo sea, normalmente a veces se levantan eh, informaciones no correctas, a veces son correctas, pero que sea la justicia la que determine eh, que sucedió en cada en cada caso para la gente que está esperando que hayan expresos incluso ya se ha dicho que lo de la lo de la victoria es una eh, un espacio preparado para los funcionarios que van para allá bien. de todas maneras vamos a darle voto de confianza a Luis Abinader que él puede elegir con tranquilidad bien Francis bueno, la inquietud de la población y de sectores se ha tornado un tanto más agresiva, diría yo, ha generado grupos que han propuesto entre el caso, como es el caso del juez Alejandro Vargas, quien ha demostrado en el ejercicio que es un hombre de conocimiento ducho del proceso. Primero ha impartido justicia. Chamo, eh, venía... Pero... Sí, sí, sí, sí. Eh, no, no le haga caso porque, a la valla. Porque, porque se puso allá, entonces... Todavía no le a... como le dicen a los piches, no le haga caso a la valla. Entonces, cuando uno tiene una situación, cuando Luis, el presidente electo, tiene una situación especial, porque esto es un país especial y siempre ha procurado tener una especie de dote de... de... Cuando uno adiv de adivinador, ¿verdad? De... Pretidigitador. Pre correcto. Entonces, lo correcto es que de forma consciente tenga una decisión basada en evaluación del individuo que debe ocupar partiendo de la idea de independencia. Oiganme esto. Que el propio designador designe partiendo de la idea de que él no está requiriendo un individuo que le sirva a los intereses de él y su grupo. Tiene que hacerlo pendiente de que va, va a posicionar a una persona que venga a hacer un trabajo, que tampoco es el, de, el que propone como ella ya, la que tú mencionaste, Altagracia Salazar, Altagracia Salazar, ni lo que propone la valla de querer ver correr sangre, como en, en términos figurados de, de juzgar a personas y castigo. Porque debemos siempre recargar, y sobre todo los abogados, de que el, cualquier proceso requiere del entendido primero del, del debido proceso que constitucionalmente está establecido que no se convierta en un circo la persecución adredes para señalar a individuos que presumiblemente han cometido actos de corrupción porque lo que se ha esperado es que ya empiecen a dar o a florar las auditorías donde se pueda identificar irregularidades que comprometa civil y penalmente a esos incumbentes y que tenga ese carácter de compromiso con el debido proceso, repito, para que haya verdaderamente independencia de órganos y que este órgano, como es el procurador, persecutor y representante de la sociedad y el poder ejecutivo, pueda presentar ante, ante los jueces un proceso y una acusación válida que le permita al juez evaluar, comprobar y finalmente castigar. Que tengamos esa capacidad de entender que hay que permitir que Luis tenga la asesoría, pero sobre todo que él mismo sepa que debe de dar muestra de que quiere un individuo que vaya a ejercer la función sin necesidad de hacer nuevas leyes, sin cambiar constitución, porque todo está ahí. Lo que faltan es hombres comprometidos y mujeres comprometidas con el órgano al cual va a servir a la sociedad. Bien, <coughs> mira, no, nadie ha hablado aquí de perfil. Todo el mundo ha hablado de fulano, sutano, sí. mengano y perencejo, pero nadie ha hablado de perfil. ¿Cuál es el perfil que requiere la república de un procurador? Mira, yo, mi opinión muy particular, que es muy, muy, muy mía, producto de mi percepción con relación a esa gente que conozco, casi a todos, a excepción de doña Miriam, con la que no he tenido trato nunca, eh, pero... Eh, Primero, no me gusta un juez como Ministerio Público porque el juez piensa de manera diferente. El juez es un árbitro en el proceso penal. El Ministerio Público es una parte parcial. Hay mucha gente que habla de justicia. El Ministerio Público no está obligado a hacer justicia. Ese no es su labor, esa no es su función. Porque el Ministerio Público es una parte parcial. Su, su obligación básicamente es investigar, perseguir, investigar, perseguir y acusar y lograr una condena al final. Por eso se, dice, se le dice a los ministerios públicos cuando se le, se le da alguna, un entrenamiento en tema de la acusación, la acusación, cuando usted decide hacer una acusación, tiene que ir sobre seguro. Usted tiene que saber que esa acusación debe convertirse en una sentencia. O sea, eso no, con eso no se puede inventar. Es la parte más técnica y nodal del proceso penal de la acusación. Entonces, la, la, la mentalidad de, de un juez no es la mentalidad de un ministerio público, sobre todo un juez que se ha pasado más de 30 años en el, en el sistema, pero no solamente eso, sino que la gente le va a exigir a doña Miriam que haga lo que la, la caverna quiere y si no, entonces se la van a comer viva y eso es peligroso también. ¿Eh? Jenny, Berenice, Jenny Berenice es una gran armadora, una gerente excelente, pero no es un abogado de, de, de grandes luces en términos de conocimientos del derecho, Claro, como buena armadora, como buena gerente, puede buscar gente a su alrededor que tenga esa condición que a ella le falta. Pero eh, Jenny también tiene otro San Benito, y es que Jenny pertenece a una asociación, Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera, Adofi, que nació con un pecado original. Y fue que cuando se constituyó producto de, de, de, de ese primer grupo que sale del de primer programa inicial de formación PIF, ellos formaron una asociación de carrera. En ese momento... ¿Cuánto faltaba? ¿Cuánto faltaba qué? ¿Cuánto faltaba para qué? Para cumplirse el periodo en las funciones. ¿No fue también bien como formaron rápidamente, raudamente, esa asociación? Eh, bueno, yo no recuerdo exactamente okay. lo que pasó en ese momento cuando se fundó, pero sí lo que, la, lo, que te, lo que quiero compartir con ustedes es que Adolfi, cuando se constituyó, Adolfi, los únicos... Los únicos fiscales de carrera eso eran esos 98 que salieron. Y fueron 98 porque dos renunciaron en el camino, abandonaron. Eran 100 y quedaron 98. Todavía estaba doña Aura como directora de la escuela. Y ellos eran los únicos fiscales de carrera y formaron una asociación que de alguna manera quería como opacar o apocar a quienes habíamos sido designados por un decreto del presidente Leonel Fernández y que estábamos en proceso. De ajustarnos a la carrera mediante la, la presentación y preparación de los mismos programas. Entonces, eso creó una pugna. Ahora mismo hay dos, hay dos asociaciones, Asociación de Fiscales Dominicanos Fiscaldón y Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera Adofit. Entonces, eso ha mantenido una pugna. Wilson Camacho y, y Wilson Camacho, la misma Jenny Berenice, esta muchachita que fue fiscal de La Vega. Eh, eh, me acuerdo el nombre ahora, bueno eh, toda esa, la que está en Santiago la que, el, la que está en La Vega como, como fiscal actualmente bueno toda esa gente, ustedes recuerdan que llevaron un, una, una acción ante el Tribunal Administrativo pidiendo que declararan nulo el concurso para, para titulares que se hizo, ¿recuerdan eso? ¿Donde, sí. bueno, pues eso viene de esa pugna que ha habido, entonces eso quiere decir que si Jenny es procuradora ...va a haber un sigma dentro del, del, del, dentro del propio... ...además yo le voy a decir una cosa... Cuando, ...cuando Leonel Fernández nombró a Raúl Martínez... ...en el 2004 fiscal de Santiago... ...Jenny Berenice no había terminado la universidad... ...ella entró a la fiscalía como asistente del fiscal... ...una muchachita sumamente inteligente... ...sumamente dedicada... ...pero no tiene ni la edad, ni la experiencia... ...ni las condiciones... ...eso, eso, esa procuraduría... Ahí se come en vivo a cualquiera. Pero ella tuvo la experiencia en... El en distrito. Ese, del del distrito sí, que... sí, sí, pero tú no sabes los, las intríngulas de adentro. Ah, en, el, en el distrito, el distrito se desmembró cuando ella llegó. Porque la mayoría de los que estaban ahí, que eran gente que se habían... que habían comenzado desde el principio, decían, ¿y cómo es posible que nos traigan una fiscal sí, trasladada recuerdo, ¿eh? de Santiago a la capital a dirigirnos a nosotros? Aquí no hay gente para dirigirnos, lo mismo que tú te has quejado... De aquí de Macorís, ¿por qué diablos tenemos un director de salud pública de otro sitio? ¿Un director regional de qué sitio? ¿Un, un, un abogado? Un, ¿cómo diría, ¿Un registrador de títulos de otro sitio? Una ¿Qué es Aquí procuradora? No, exacto, aquí no hay gente para que, que puedan, porque los pueblos siempre quieren eso. Aunque sí. eso, que tenga o no tenga valor, que tenga o no Pero tenga mira, sentido, que, eh, eh, déjame concluir sí. bre brevemente, eh, denme un, un, un, un minutito. 30 segundos y un ching No, no, no. No, cabada, no. Mira, eh, la, otra, la otra mujer es Katia Miguelina. No me gusta. Ustedes saben por qué. No solamente por lo que dijo Yerian, sino que Katia Miguelina todavía tiene la mentalidad de muchacha. Ustedes no ven la, ustedes no siguen, las siguen en redes sí, sociales haciéndose fotos y qué sé yo qué. Óyeme, un juez, un juez del Tribunal Constitucional no puede andar en las redes sociales como si fuera un adolescente pero cheque, sígala buscar, en redes no, no, la no, una mujer que sea para la cotidian para la cotidianidad ella está muy adaptada a la a la vida eh, de las redes exacto entonces una mujer de la web quién es mi candidato mi candidato ustedes saben quién es Manuel Esqueda Guerrero un abogadazo un abogadazo pero además es un tipo con resiedumbre, un tipo que pasó por el gobierno, uno de los gobiernos más corruptos de este país, y no se manchó, tiene la pelambre del pato, que el lodo no le queda. Es un individuo, eh, a veces hasta usted lo ve como medio de esta gente como repelosa, esta gente que, que siempre te van a responder con una, te van a saltar con una vaina. Es un tipo de resiedumbre, es un tipo de muñeca, es un tipo guapo. En Manuel queda Guerrero, es, y además tiene una ventaja, es un hombre... Es un hombre que viene del litoral, del partido, que acaba de ganar todas las posiciones políticas en este país. Creo que es el mejor de todos. Pero, pero, quizás es una decisión de don Luis, eh, don Luis eh, Abinader Corona, pero creo que es el mejor hombre para eso. Y mira, no aceita pendejadas. No es un hombre bueno, que Luis lo va a llamar y, mi, y le va a decir, mira, no, lo, lo va tengo, a mandar para la porra y se va a ir. Tengo, va a renunciar. Tengo mis... Reserva Amén. con Esquea, pero la verdad es que debemos de concientizar a la sociedad primero para que cruce la hoja del por qué en la República Dominicana no ha tenido tanta efectividad la lucha contra la corrupción. Se ha aposentado y la propia sociedad reclama cuando se es de un lugar o se es del otro. Y se tiene como convicción a que hay que castigar por los recientes. Ciertamente que aquí nos enseñaron los recientes, los que se van, cómo se manipula un caso, porque hay que pensar en el caso de Brexit. Lo primero que va a tener en la nueva, los nuevos incumbentes es ver que dentro de este proceso de covidianidad, cómo se reactivan los procesos pendientes de corrupción que hay en la justicia. Y los nuevos, vuelvo y repito, hasta la fecha nadie ha hablado de auditorías. Exacto. Nadie ha hablado de auditorías. De lo menos que se ha preocupado, como si se pudiera evitar ese paso para darle avance a lo que se quiere, que es ir a ¿Tú ¿sabes lo que va a suceder si aquí se vuela un et un, una etapa de un procedimiento que va a quedar en borrón y cuenta nueva? Porque un juez, que sea juez, no puede por sí solo activar ni la persecución, ni los procesos, ni la... nada. Francis, ¿Mm? y son tan, digo yo, tan torpes los que ya están que debieron antes de salir pedir auditorías, porque si tú estás claro de que tú manejaste bien una institución, lo primero que yo haría antes de salir es una auditoría, para que después que entre el nuevo, no me salte con que de ahí quedó quebrado, porque es muy bueno la denuncia. Bueno, ajá. Eh, eh, y te que tú tu manchado. Correcto. Yo salí de ahí con mi auditoría. Miren, esto fue lo que yo entregué, esto es lo que estás recibiendo. Correcto. Porque eh, pero lamentablemente, como tú dices, no escucho a nadie. A nadie. Eh, de hecho, eh, tener objetividad para los perseguir. Hicieron, ¿eh? Ni siquiera los alcaldes. No, lo porque tengo esto, ha una sido, ahí, esto ha sido. Esto eh, ha sido una especie de, de vuelo rasante para llegar a una posición. Quítate tú para ponerme yo. Pero nadie se ha interesado en hacer una evaluación de levantamiento que la propia constitución obliga que él va a entrar a un lugar donde maneja fondos del estado, primero hacer su declaración jurada al inicio, al inicio y al final también pero yo quiero ahora, a partir de ahora yo voy a pedir a aquellos que están sindicados como posibles corruptos que se haga una evaluación, si entregaron su declaración jurada de entrega del cargo, y que aquí ninguno que vaya a osar salir del país durante los próximos tres meses. Yo digo eso. Bueno. Tenemos una llamadita, Sí, muchachos. adelante. Buenos días. Sí, buenas. Se fue. Vuelva y llame al amigo, a la persona. Sí, se fue. Entonces, eso es lo que bueno, creo que bien. debe de tener. Eh, okay. Carolina. Si sí, quiero mostrar ya en este mismo sentido a la, la esperada, ya hemos hablado de la esperada designación del procurador, de lo que esperamos cada uno y sabemos que hay mucha expectativa en toda la ciudadanía con el tema. Algunas de las designaciones en el día de ayer que pudimos ver a nivel de gobernación hay en los diferentes eh, pueblos, ciudades, la tenemos ahí las imágenes. Y estamos a la espera de ver. Nombraron mujeres quién será como nuestra gobernadora gobernador, provincial sí. de la Romana. mira ahí que mujer ella. más buena moza y joven. Vamos, un, un segundito ¿Eh? de la llamadita, vamos a ver la otra. Y esta sí. es la de, de San, San Cristóbal. Cristóbal. Y también tenemos. Y ahí está mi querida amiga Liset eh, Nicasio. Eh, Nicasio, la hija de don Luis Felipe Nicasio, que en paz descanse, que sí. es la gobernadora de Salcedo. Y el director Muy bien. del D.N. Mara Miraval Mirabal que causó mucha expectativa ¿Quién? El, el del DNI. Ah, sí, Luis Soto. Sí, sí. Eh, que, primera vez primera que vez por primera vez en la historia da, del Estado Dominicano, que, que se nombra que un civil. Es interesante por lo que se busca detrás de esto y lo que se daba claro, al interno claro. o interinstitucional. Hay que recordar las llamadas a todos, o alrededor de 18 mil ciudadanos fueron eh, supuestamente intervenidas las llamadas. Aquí hay, aquí hay dos cosas que tiene que hacer el presidente con el perdón tuyo, y es vincular y tratar de llevar al titular de las Fuerzas Armadas y al, directo, al nuevo director de la policía a entender que esa persona que está ahí tiene que darle todo el apoyo. ¿Por qué? Porque la policía y la guardia cuando nombran en funciones como esa a gente que no es de su entorno, le llaman civilones. Ese es un civilón y ese civilón... Es un individuo que no puede entrar al círculo nuestro y entonces lo coartan. ¿Tú me entiendes? Le cierran el palo. Sí, sí, Para que este no hombre pueda hacer claro. el trabajo, tiene que, tiene que el presidente llevarlo que a, a, a ese terreno, de que lo cooperen con él. Eh, vamos a ver la llamadita ahora a ver si la tenemos. Buenos días. Sí, buen día, ¿cómo están, mis amores? Buen día, Irka. Hola, Hola Irka. Adelante. Dios. ¿Cómo están? Bien, eh, gracias oh, a Dios. Yo estoy en la de que formemos en San Francisco de Macorís una asociación de profesionales para exigirle a las autoridades que aquí somos un pueblo que tenemos dos universidades una pública y una privada abarrotada de gente capacitándose y aquí no hay un funcionario que en este puesto en ningún ciclo Aquí hay médicos graduados de aquí, nacidos y criados y trabajan y ejercen aquí. Habemos abogados de más, con capacidad de más, con estudios de más, porque en lo personal yo tengo estudios internacionales, porque yo, eh, yo sí estudié en la Universidad de Quebec en Montreal. Entonces, hay personas que consideran, o oh, esta gente que están saliendo, que los de un ninguno tenemos capacidad, ni para ser barrendero. Lo único que le ha pasado es traer los barrenderos de otros sitios. Nosotros debemos de exigir que nuestros funcionarios, en la salud, en el, en el derecho, en todos los, los, los sitios, hayan franco porque para eso nos capacitamos. Si ustedes se dan cuenta, ningún gobierno ha tomado en cuenta un profesional. De San Francisco de Macorís, como que somos estúpidos, ignorantes y tarados, ni siquiera hmm. para un ministerio. Si bueno, sí, ministerio, sí, no es sí, este. sí, sí, circa. Eh, hay que ser ah, justo y decir que el, el gobierno de Hipólito Mejía teníamos funcionarios de alto rango. Ah, bueno, eh, hay que recordar a Siquio Ng de la Rosa, que sí, fue secretario administrativo de la presidencia. Hay, hay que recordar que a Nani Salazar, que fue director de la OISOE. Eh, sí, había funcionarios de alto rango en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero, Ay, Luis sí. Ernesto Camilo también. Él, ah, Luis Ernesto Camilo también. Ah, Luis Ernesto Camilo. Es de aquí deshacer. Sí, los lo que pasa es que esos grupos eso, de poder... Okay. Vamos a poner por último la imagen de Luis Soto, que es Ajá, ahí, el próximo saber, director del DNI. Eh, y decir, brevemente decir es su hoja de vida yo, Allá Joanny la tiene Él es profesor universitario de Vamos a ver Ahí está no la, okay. es abogado. Bueno, pues la vamos a mandar sí. a la table ahora Para eh, presentarla Vamos a Whatsapp ah, sí no, Vamos entonces a ver Qué nos dicen nuestros amigos del Whatsapp sí, acaba de decir que Pero, eso no se va Lo del espionaje el que está soñando Mira, con que eso se va a acabar, no sueñe con eso. Todos no, los países del mundo, lamentablemente, espían, violando los la derechos de todo el mundo lo hace. Lo hace espían. Estados Unidos, lo hace China, lo hace Rusia, te no, espían no, todo, lo hace Venezuela. Hoy día, lo, hoy lo, día estamos asediados por China. Lo, no, lamentablemente, lo que, probablemente, lo que probablemente se acabe es la, la vigilancia indiscriminada. Esa vigilancia, pero si es en beneficio de la seguridad del Estado y de todos los dominicanos, la vigilancia es, que, es, es que normal. En cualquier país ¿Ese es el cuento? Tiene. ¿Tú utilizan esa excusa de que para la Seguridad Sí, pero si lo Estado, es, si de lo es realmente Porque por ejemplo, ponerse a vigilar a la mujer De un tipo porque de que le está pegando Unos cuernos y, y grabar Conversaciones, y óyeme Eso es otra cosa ¿Y que, lo, y que luego lo usen como mecanismo Exacto. De prueba ante Exacto. Un, eso, eso sí está mal eso eso es, de, No, ahí tal, se le cae, porque si no Totalmente. autorización se le cae, pero el asunto es que lo hacen extrajudicialmente no con la finalidad. De pero saltar. hay un, sí. un, todavía el dominicano estila un poquito de caliezaje. Ese que conocimos sí. de, de la historia del zinc, del cuando el cepillo. Sí. Eh, sí. ¿Tú me entiendes? Porque aquí yo no había visto cosa igual. Los incumbentes regionales o, o provinciales del DNI, búsquenlo, quienes han sido... ¿Y cómo se han comportado? Bien, una llamada, buenos días Buen día, ¿Sí, bueno, buen día. Buenos días, adelante sabe la, la razón por la cual eh, los franco-macorizanos en el PLD no nombran en caso importante? ¿Por qué? Porque los PLDistas no invierten dinero en la campaña política del PLD Leonel Fernández y Medina no, no a, quisieron no, a, nombrar ¿no? a un franco-macorizano nunca porque ellos no lo consideraron como bueno político Y tú sabes que el TLD pierde siempre San Francisco de Macorís Y por eso yo dicen que los macorizanos No invierten en la política Por eso yo no lo nombran en funciones grandes Y tienen Pero, que mandar a otras personas de Amigo presos. ¿Y por qué sí, ahora no tenemos ministro eh, de aquí? ¿Tiene que ver también con el dinero? Eh, por, porque el PRM es un partido Con un padrón De 165 mil votantes ellos no tienen un padrón ni tienen candidato eh, el pueblo votó en contra de la conclusión del PLD y cantado de un gobierno dictador el PRM tampoco es un pero, partido de gran edad pero para, para evaluar el PLD, el PRM todavía es muy reciente no uh -huh. tenemos eh, vamos a ver a partir uh -huh. de ahora cuál sería uh -huh. la visión de las nuevas autoridades respecto a ocupar puestos Locales que están aquí De ejemplo, director regional De salud, director bueno, de, a, de agricultura Vamos a ver ya, lo que dicen nuestros amigos Ya de tiramos comida ambiente Me dicen que va una gente de mirabal Porque la fue rifada ¿Cómo Bien, fue? Adelante. Eso vamos fue a... lo que yo supe en WhatsApp, Pero ven acá en Aquí nos ha llegado la mucho. información ya oficial Del, del incumbente de, de, de Tú no llamaste a, a que viniera, a que hablara No, porque hasta que no salga el y Ellos no lo van a firmar, pero la información que tenemos es Que de que Medio Ambiente Va colocado ahí una persona de Manamirabal Que incluso es regidor electo Actualmente Ya si sí sabemos ¿Tú? quién va para vamos para, a ver. Sena para el Servicio Nacional de Salud Aquí, también sí, ya ¿Tam vamos, a todo. Ver, vamos a pero ver Saludos al doctor Rodríguez Vamos a ver qué dicen nuestros amigos De WhatsApp.